Hoy hemos aprobado en las Cortes Valencianas una vale. propuesta no de ley contra la firma y la ratificación del de Tratado Z. ¿Eh? Aquí tenemos con nosotros Alberto Martínez, que es un compañero que está trabajando desde el principio en la campaña valenciana no al TTIP y no al Z, y les va a comentar en qué momento estamos. Bueno, estamos en un momento crítico, es decir, el Z en estos momentos está en una situación en la que puede ser rechazado o puede tirar adelante, simplemente de esto está en las próximas reuniones que va a haber de la Comisión Europea, del Consejo Europeo en el mes de octubre, ...para que los Estados miembros se pronuncien eh, o bien a favor de la ratificación o bien a favor en principio de posponer cualquier decisión... ...en base a que hay serias discrepancias entre los eh, países, algunos países que están rechazando últimamente eh, los términos de Z... ...como son por ejemplo Francia, Austria, eh, por, eh, algún otro eh, país más... Y entonces depende de una reunión que va a haber en octubre, el 16 de octubre de la, del Consejo Europeo, el que esto se proponga realmente una firma del tratado o se posponga. Eh, si se firmara, si siguiera adelante la firma del tratado, habría una cumbre, eh, Europa-Canadá el 28 de octubre en la que se firmaría oficialmente y a partir de ahí se mandaría ya al Parlamento Europeo para su ratificación y lo que es más peligroso entraría en eh, una, una ejecución provisional mediante la cual el tratado empezaría a funcionar a eh, espera de que los parlamentos nacionales de los 28 países miembros de la Unión ...también ratificaran o rechazaran este eh, tratado. En el momento que un solo país, una sola Cámara, un solo Parlamento de alguno de los países miembros de la Unión... ...rechazara el z, el z tendría que ser rechazado. No podría ponerse realmente en ejecución, no podría empezar a funcionar. Es decir, la Comisión Europea tendría que quitar la, la ejecución eh, provisional y se tendría que rechazar el tratado. La campaña europea en contra del Z, TTIP y TISA está trabajando este mes, estos dos meses mejor dicho, en lo que se llama el otoño de rebeldía otoño, un otoño de acciones para tratar de impedir esta ratificación. A lo largo del mes de septiembre y el mes de octubre se van a llevar a cabo, ya de hecho en algunos países como Alemania y Austria se han llevado adelante grandes manifestaciones en contra del Z. En el Estado español hemos convocado una semana de acción del 8 al 15 de octubre en donde eh, las grandes eh, capitales eh, del estado van a realizar manifestaciones, concentraciones, todo tipo de movilizaciones para eh, influir eh, en los, fundamentalmente en el gobierno provisional del estado español para que se pronuncie en contra en el consejo de la ratificación del CETA. Concretamente en el País Valenciano vamos a llevar adelante una serie de acciones del 8 al 15 de octubre entre las cuales eh, la más mmm, importante va a ser una manifestación en Valencia y concentraciones y manifestaciones también en Alicante y en Castellón. En Valencia concretamente hemos llamado a una manifestación el día 15 a las 6 de la tarde en el parterre para eh, bueno, manifestar nuestra oposición a los tratados comerciales de nueva generación, que son fundamentalmente tratados comerciales neoliberales, que solamente benefician a las grandes corporaciones transnacionales y no a la ciudadanía, y entonces vamos a poner eh, en, este, en este caso el acento en el Z para hacerlo posible, porque, eh, yo, como he dicho antes, no se ratifique.